Bueno, este, buenas noches, espero que estén muy bien, con buen ánimo, salud. Les agradezco un montón por venir, por el tiempito, de verdad estamos muy felices de compartir este espacio con ustedes. Eh, bueno, yo soy Luis Rojaserra, eh, yo soy un poquito como tal vez <coughs> para explicarles rápidamente sí, el contexto. Eh, teorética que es aquí donde nos encontramos, este espacio físico. Este año tiene un proyecto que llamó 300 al norte, es un proyectito un poquito como de mediación, un poquito de curaduría. Y bueno, me invitaron para gestionar estos espacios, un poquito, vienen siendo como lo que tratamos básicamente, era como crear ¿verdad? unos espacios para la redundancia, eh, donde pudiéramos conversar un poquito sobre algunas nociones que en mi proceso ya profesional este, <coughs> yeah, he venido teniendo. Entonces, eh, son algunas... Bueno, yo soy muy agradecido en realidad también porque me permite también como explorar y abordar la temática como de otro lugar que tal vez yo me desenvuelvo mucho más en la academia, entonces que tal vez la academia pues, ya sabemos ¿verdad? por su estructura eh, no me lo permite, entonces yo estoy muy agradecido, en ese contexto no quisiera empezar sin agradecerle al equipo de Teorética que hace posible que esto sea de una realidad, eh, voy a contarles un poquito cómo fue que se me dio particularmente el espacio de hoy nosotros les pedimos, bueno, no era, no era una tarea tampoco, ¿verdad? pero era un poco para a ¿sí? un poquito A mí me interesaba mucho explorar los procesos creativos. Entonces, me pareció una, muy, una oportunidad para, para hablar desde ese lugar, un poquito y conocerles, ¿verdad? Muchas veces vemos como el producto final, eh, los tres, las tres, y los, bueno, los, el estrés se dedican a la industria de la moda, por decirlo de alguna manera. Entonces vemos ese producto final muchas veces ya, eh, como acabado digamos, ¿verdad? pero obviamente detrás de eso hay toda una historia llena de significados que también eso me interesaba un montón, entonces les pedimos como que trajeran como fotografías, un poquito de archivo también, eh, de algunos outfits o procesos que han sido significativos de sus carreras profesionales para que pudieran hablar desde ese lugar y compartirnos un poco sus, sus procesos. Y bueno va por ahí, yo les voy a presentar rápidamente y después la dinámica va a ser, como vamos a hacer una, una ronda primero, cada uno va a tener aproximadamente entre 20 y 25 minutos, no es algo estricto. Si quieren extenderse un poquito más tiempito si lo quieren hacer en menos tiempito también pueden hacerlo menos. Pero bueno, la idea es como que se tomen su tiempo, nos cuenten un poquito y después abrimos el espacio para que nos gustaría un montón ¿verdad? que ustedes puedan socializar más y les pregunten todo lo que ustedes quieran acerca de, de sus procesos y su trabajo. Entonces, voy a empezar con Talaya, que nos acompaña aquí. Ella es una artista del transformismo desde el año 1995. Eh, ha mezclado en todos sus dotes artísticos, la pintura, escultura, actuación. Ha conseguido posicionarse desde el privilegio en el mundo del espectáculo gay, eh, llegando incluso a la pantalla grande. Es pionera en Costa Rica en casi todo lo relacionado con el tema drag. Eh, ha sido y sigue siendo maestra del arte, del transformismo, generación tras generación y durante más de dos décadas ha vestido a varias de las luminarias dentro y fuera del transformismo con su línea de vestuario, voy a ver si lo pronuncio bien, Talisman. Talisman. Talisman. gracias. Después tenemos a Marquito Garro, Marquito nació y creció en Turrealberg en el 2018, migró a San José para estudiar diseño de modas, en el 2021 inició su propio proceso de emprendimiento con su marca de moda y le gustan mucho las artes escénicas, la fotografía, todo lo urbano, eh, siendo estas disciplinas su mayor fuente de inspiración para sus prints, que utilizan sus piezas, y sus prendas son in, eh, inclusivas para todas las tallas, y expresan ese dramatismo que ha heredado en su pasión por las artes escénicas. Y por último, tenemos aquí a Eric Moracor, que bueno, tiene su marca a mi señor desde hace más de 10 años también, y bueno, nada, darles un aplauso de bienvenida, por favor. Y agradecerles un montón. Tal vez solo voy a apagar estos los besitas para que se vea mejor la imagen. ¿verdad? Ah, sí, muchas gracias. Sí, gracias. Entonces vamos a empezar con Talaya y después estoy bien. Muchísimas gracias. Ah, ah pero hablo yo solita. Sí. ¿Se me bueno, ahí está la, la, la presentación. Ok, desde que voy a. Bueno, supongo que tengo que explicar uno a uno, ¿no? Como que. Si es es? se ve... <risa> no sé si ven bien. bien. Sí. sí no, yo no veo nada, pero bueno. <risa> Ah, ahí lo mejor, qué bonito Ok, el, el outfit número uno Que es esa, esa cosa rara que hay ahí Como con un tatuaje en la cara Esto fue tengo, tengo que aclarar una cosa En mis tiempos Sí, estoy vieja, sí En mis tiempos No había, no había internet Prácticamente no, no había internet Entonces todo salía de esta cabecita Loca que hay aquí eh, Rupor ¿eh? podría haber aprendido un poco de mí gracias. a <risa> RuPaul <risa> <Salud, risa> Entonces, y eso se me ocurrió Eso fue el 2003, en 2003 Fue en ¿sí? el 2003 En mis tiempos de los noventas Que empecé a hacer mucho drag eh, Loco de este, exagerado y muchas locuras en la cabeza Rapada siempre y para un Halloween se me ocurrió esto, que era una especie de Lady Godiva en plan leather <risa> y, y esto que no me drogaba. <risa> y salían esas cosas de mi cabeza. Eso yo tardé en, en el maquillaje, porque lo hice yo solo, con un espejo doble, tardé unos, más o menos cinco horas para hacer solamente la cabeza. Ya luego el resto Dios me lo dio, ese culazo. Y, pues, sabrás. <risa> Fue muy bonito porque sí, eh, yo venía regresando desde mi primer viaje a España, tenía como un año de estar aquí en Costa Rica, entonces se criticó un poquito que yo me había metido culo en España. Y no, porque yo me truqué ahí con, con cositas que, claro, no, bueno, que sabe coser y tal, pues hace sus, sus tuquillos y parecía realmente que tenía algo implantado ahí, pero a lo mejor es natural. Para el que quiera probar, a la buena. Ok. Y se sí, sí habló mucho de eso y además influenció en ese momento también a las drags de las contemporáneas. El luxito número dos, pues fue algo parecido al primero, aunque fue, sí fue bastante después. No, fue más, fue un año después más menos. este Y me inspiré en los teletubbies, aunque no lo crean. Sí, sí. Y igual no me drogaba, no, sé, sí, ya me drogaba para eso. Sí. Pero este, se me ocurrió de repente, era un, era un espectáculo en plan eh, futurista y estábamos cansados ya que futurista es un robot, futurista es esto. Y se me ocurrió hacer esto, que era muy sencillo y la gran mayoría, debo también decir, que se fue hoy, de, las, de los outfits que han sido más icónicos en toda mi, mi trayectoria, han sido súper sencillos. Un pedacito de tela, mucho maquillaje mucha imaginación y ya está y este también ha sido inspiración para muchos drags eh, orgullosamente lo digo incluso de las más nuevas generaciones así que me recuerda mucho una etapa muy bonita de mi vida también y fue gasté mucho, mucho, pero mucho un líquido de zapatos <ríe> porque no había tanta cosa como hay ahorita además también es otra cosa que ustedes que son creativos lo sabrán. La mente tiene que volar, y si no tengo una cosa, tengo otra. Y de ahí se va sacando, se va construyendo este, magia, se va haciendo magia, y lo que ve la gente en el escenario es lo que menos se imaginan que hay detrás. Pues lo negro de la cabeza le reveta un líquido de zapatos. Yo saludaba a la gente de lejos, obviamente. Olía mucho, sí, obviamente Entonces, pero, este, pero fue muy, muy, marcó, marcó mucho en su momento. Ah, el look del payaso diabólico. <risa> es el número 3 Y por cierto, daba aclarar también que este hombre me puso un compromiso enorme. Y casi no he dormido en una semana pensando. 27 años que cumplí la, la semana pasada de trayectoria. Comprimidos en seis imágenes. Qué claro. hago, Dios mío. Bueno, pues nada escogí lo que más de lo que más ha la gente y este payasito fue en 2017 antes de no la vez, una sesión de fotos para uno de mis aprendices por cierto en el tema de, del vestuario y fue una fusión de muchas etapas que he tenido en cuestión de construcción de, de vestuarios y de imagen y bueno Sí, muchos elementos, un maniquí, plástico, los spikes eh, y un poquitito de maquillaje. Ya está. El número 4 creo que es uno de los más importantes a pesar de que no tiene gran vistosidad. Gran eh, originalmente lo utilicé para el espectáculo, un espectáculo de Halloween. No sé por qué, pero toda la línea va como por el Halloween. que no habrán querido decir? <risa> eh, el maestro que está aquí presente, por cierto, Gustavo Hernández. ¡Ay! Que ha sido mi manager, mi maestro, mi ángel de la guarda y muchas cosas más. Eh, un espectáculo que dirigió Gustavo Hernández de Halloween. Y originalmente era una vampireza nazi. <risa> es en serio, no se pierda en mí. <risa> ya luego... Lo reutilicé, digamos que lo modifiqué un poquito para la para la marcha del Orgullo del año 2014, que fuimos como un grupo de, de artistas independientes en, en plan batallón militar en pro de nuestros derechos. ¡Qué bonito! Y entonces se convirtió en uno de los más hablados, no sé por qué, porque realmente no era muy... Bueno, ahí están las fotitos del la Orgullo. No, sí tenían por qué hablar en realidad, no había perrito. <risa> Espectacular. Sí, las botitas que por cierto se han convertido a lo largo del tiempo después de. Esas fueron las primeras. No eran botas realmente. Creé una funda para cubrir un tacón normal, un tacón X, que diera la apariencia de una bota. Y ahora este, todo el mundo las imitó. No lo han logrado, pero las imitan. Sí, sí y, usted, y por, yo creo que fue por eso que se convirtió en uno de los, de los outfits más icónicos y, y que la gente recuerda más, cuando me habla la gente dice, ah, sí, yo te vi en la marcha tal como es día militar, se acuerda mucho de esto este, y entiendo por qué el número 5 tiene una historia muy bonita porque fue ese corsé que, que también es en apariencia metálico y que inspiró luego lo del payaso este corsé, yo lo tuve en mi mente desde muy pequeñito, después de ver un vídeo en Hola Juventud, que viaja estoy. <risa> de Grace Jones, que usaba un corsé como de jet, metálico, que habían hecho un molde de su cuerpo, con yeso y tal, y eso se me quedó muy grabado en la cabeza, se me quedó grabado. Y una vez caminando por San José, vi que empezaron a usar estos maniquís para mostrar las prendas de, de vestir y dije, pues mira, lo compro entonces me dice el que también fue ¿verdad? porque fue el fue momento en el que lo utilicé en 2008 fue en, en Club o. y a partir de ese momento también todas lo han intentado pobrecitas porque no caben en él pero, pero lo siguen repitiendo una y otra vez, yo no sé si lo has visto tú que andas mucho por ahí y si las drags siguen siguen haciendo, haciendo el intento, <risa> ya está, el número 6 por favor, estaba haciendo chévere por cierto, muy atrevida, ya, el número 6 ay, ay bueno, es sí, pues el número 6 como yo soy muy atrevida, dije pues me lo pongo, porque <risa> este, pero lo estado preparando, no sé si se nota, muchísimo tiempo, de hecho empecé el kepi lo empecé en España en el, en el año de pandemia lo armé allá y luego en estos prácticamente dos años lo he estado decorando, he estado haciendo esta cosita luego he estado la joyería, toda la hago yo porque una va creciendo, mi amor no solo la tela, accesorios zapatos, sombreros pero de todo lo que estás haciendo, tal a la orden, ya viene Halloween Ajá. así que tomenlo en cuenta y dije, bueno, pues yo sé que este outfit se va a convertir en uno de los más icónicos de mi de mi trayectoria y esa es la historia. Tomen fotos. Tomen fotos. Gracias. Si toman fotos, ponen un filtro y me etiquetan en Instagram. ¿Es que Embellecera oficial. eh, oficial. Ah, sí, sí. Pongo o pongo sea, que es. Hola. Por favor. Es que estoy un poco cantidad. Que, que haya sido yo sé que es muy cortito y además yo me pongo muy nerviosa a pesar de lo vieja que estoy eh, pero métanse a la página de Talaya en Instagram, en Facebook también y ahí van a ver con todo el tiempo del mundo estos 27 años de creaciones que por cierto empezó y eso sí tengo que decir porque mi madre es modista y yo crecí nadando entre telas y hilos y, y tijeras por eso que esta está Y entonces eso fue lo que me impulsó, además de que los modistas, de, de cuando yo empecé no salían a hacer nada. Y dije, pues mira, hija de una modista, pues tengo que hacer yo. Y ahí empezó Talismante Stories, que es mi, mi línea de stories. A la orden nuevamente, insisto, espero que me llamen. Gracias ya. Bien. Chis. Buenas noches. ¿Eso está encendido o es como ¿cómo funciona? Está encendido, sí, ¿verdad? Ok, ok. Eh, bueno, aquí eh, yo empecé un poco con mis trabajos de la universidad, que sí fue como inicié en esto. Bueno, yo creo que descubrí el mundo de la moda porque estaba en un grupo de teatro hace, bueno, cuando estaba en el colegio, en 2017, y eh, como que me empecé a apasionar mucho por esto y de hecho como que... Yo pensaba estudiar teatro, pero no entré a la universidad. Entonces, como que estuve buscando otras opciones. Y cuando yo estaba en ese grupo, eh, me gustaba mucho como realizar como todos los trajes eh, de las obras y así, ir a las americanas, y armar como todas las prendas. Entonces, como que yo dije, ¿será que hay diseño de modas? Y, no sé, se me vino a la mente, entonces eh, decidí estudiar esta carrera, como un principio sentí como que no era lo mío, y yo decía, quiero alejarme de aquí, odio coser, odio hacer esto, y bueno, mi mamá me iba a matar su entonces eh, proseguí, y seguí ahí como en la lucha, que llaman, entonces, eh, este fue como el primer proyecto con el que me sentí, digamos, orgulloso, por así decirlo, de la universidad, ya que en el primer cuatrimestre este, casi me quedo y me puse a hacer un drama y lloré y todo ahí en la clase. O sea, me cayó todo así como en media exposición y yo bendiciones. Este, entonces, este fue como el primer traje que yo dije, me siento como orgulloso de haberlo hecho, que fue para un proyecto de jeanswear que tuvimos que eh, hacerlo con mezclilla reciclada, que la verdad no utilicé mezclilla reciclada ni todo porque no me alcanzaba, entonces, este, porque eran como pedazos como muy largos y así no me salían no lo logré por el tiempo y el caos pero una parte de él es como con pantalones que traté de, de colorar y generar como una degradación entre los diferentes tonos que tenía, entonces ahí como pueden ver iba como de más oscuro a más claro y este, básicamente como que el concepto era, no sé, como sensorial y ajá. Ahí me inventé, me inventé como una hablada para la presentación, que no me acuerdo muy bien de qué trataba. Pero el resultado sí me gustó, como quedó. Y sí, fue como que el primero que yo dije, siento como que este sí la di un poquito más que, que los anteriores, que casi me quedo ahí en la universidad. Entonces, como que a partir de ese momento fue como cuando sentí la motivación para ya decir, como creo que sí me gusta y tal vez... A pesar de que me cueste coser y es muy complicado, eh, creo que, que puedo disfrutarme más y lograr más cosas. Entonces, bueno, este es como mi primer este, bebé, Nacker. Que... Entonces, ahora si quiere... De hecho, bueno, a mí como que en mi mente yo siempre como que quería hacer los trajes así como súper teatrales y... Eh, como extravagantes y porque... Me das tu nombre, niño. <risa> <risa> eh, siempre como que los quería relacionar al teatro, que era algo que me gustaba mucho. Entonces, básicamente, como que era como todo esto conceptual y así, que de hecho en la universidad me decían como, Marco, deje de hacer cosas conceptuales porque usted va a vender ropa y va a vivir de esto. Y yo les decía como, también puedo hacer cosas así. Y también puedo vivir de esto si sí, me lo propongo. Entonces como que traté de siempre como mantener esa esencia que me gustaba. Y bueno, este fue otro que hice durante la pandemia, que de hecho nosotros iniciamos un proyecto de la universidad eh, que se llamaba como Casual Formal, se supone que esto es formal, <risa> <risa> Y este entonces como que llamando ok, como que lo tenemos que hacer y como llegó la pandemia, ni ninguno lo terminó en la clase entonces yo dije, voy a proponer terminarlo en la casa entonces mi vecina es costurera y yo iba todos los días a la casa de ella y empecé como a hacer cosas con ella entonces se llama Marta y me apoyó así demasiado durante la pandemia como para aprender a coser un poquito más y bueno, ese fue como el resultado y fue el único de la clase que terminó el proyecto entonces, este, como que aquí ya sentí más la pasión otra vez como si sí, me gusta me gusta esto y de hecho ese fue como el último proyecto que hice en la universidad porque ya luego llegó la pandemia y no hacíamos como nada en vivo digamos como en real solo sea, ahí como en la compu lo hacíamos mm -hmm. virtualmente ¿no? entonces sí luego eh, sí, sí. Eh, bueno empecé como a hacer proyectos en mi casa que yo dije, la verdad sí me gusta, y como ya tenía la costurera a la par y pasaba en la casa de ella más que en la mía entonces, como que empezamos a trabajar juntos y hacer cosas y este, o sea, esto fue muy especial para mí porque fue como el primer estampado que hice eh, y mi padrastro hace tatuajes, es tatuador entonces como que yo empecé a ver como los libros de él y bueno, no sé si han visto como esas prendas como que así como simulaciones de son tatuajes y así o sea, quería hacer algo así, pero no tan literal entonces como que... Traté de hacer algunas formas ahí medio abstractas, ajá, y tribales, eh, inspiradas como en el trabajo de él. Y salió esta prenda que siento que fue como la que hizo como que hubiera un cambio en mi vida. Eh, porque con esta como que, no sé, la subí en mi Instagram y siempre era como super necio, etiquetando revistas, así como stylists y como gente, entonces ya sé, alguien me va a ver, alguien me lo va a pedir o algo así entonces como que de un momento a otro, como que varias páginas y revistas empezaron a publicar esta foto, y yo como, oh my god y, sí, sí. y yo así como, tíos, cuando digamos, ya me desperté y tenía como no sé cuántos seguidores y yo, oh my god, soy viral digo aquello. entonces, sí, básicamente como que dije, sí, sí, empecé a hacer como más prendas con esto que siento que ahorita es como lo que me caracteriza mucho los estampados y, bueno, como que en ese momento logré hacer muchos contactos como vía redes sociales y así que de hecho todo fue en pandemia y mmm, bueno, para este outfit de hecho como que la primera persona que me contrató digamos como fuera del país que fue para Nikita Dragon, que es medio problemática y ah, pero es muy diosa también este... Mmm, me pidieron como una versión de este pero como más descubierto que llaman y le hice como un body le hice muy transparente y así y a partir de eso empezaron como a buscarme algunos otros estilistas y cosas eh, y cosas personas para realizar trabajos eh, y sí, siento como que este fue el inicio como de de como lo que he hecho hasta ahorita y además como que caí un poco más en lo comercial que siento que es como más usable y dije como también puedo hacer algo como que la gente pueda usar como en el día a día tal vez, o en eventos al menos y sí, siento que este fue como el inicio yo lanzaría. Total. Y luego, este es otro que hice para mi proyecto de grabación. Eran seis outfits, pero este va a ser así como... Eh, pero este fue así como el que más me gustó porque fue el que más me gustó y sufrimos demasiado igual. Eh, mi costurera era yo, ahí entré a bueno, la lucha, ¿ya? Este... lo tenía que transportar así a San José para que me lo revisaran, y yo en el bus con aquella cosa, y con otros cinco más. Y así, entonces siento como que... que este... Como que este, no sé... Eh, me hace sentido orgulloso porque... Eh, me costó mucho, y ahora cuando lo vi ya como hecho, yo dije, sí, sí es lo que quería. Y además este también Pablo tal para los premios en TV, que iba a poner la foto y no se olvidó se fue este pero sí este es muy especial y por ahí anda luego eh, qué pasó qué pasó esto es como lo más reciente que pasó esta semana que yo quedé ahí se vistió cuando cuánto vi que, <risa> <risa> eh, que es un vestido que hice para Demi Lovato para la, una no visto y sí de hecho o sea yo lo hice con una amiga que ella me ayudó a coserlo y me avisaron como dos días antes, y yo como tengo que enviarlos ya. Entonces nos pusimos, lo pusimos ahí como en dos horas, lo mandé, lo mandé hace como un mes y medio, y supuestamente yo hacer para un video, cuando se el video nunca salió un el puesto, y yo bendiciones. Entonces yo dije, no, ya, desechado. Porque ya me ha pasado como con otros artistas así, que enviado como eh, prendas, nunca las usan, se quedan ahí, en el olvido y nunca vuelvo a saber de ellas. Eh, y yo creo que ya no lo iba a usar, y en día de esos como que estaba ahí en la casa que dormí todo el día, no quería hacer nada, estaba como en dentro y cuando ver, este, como las notificaciones, yo que sé, esto que está pasando, y era que había pasado como que debía haber estado mi vestida, entonces grité y volvcé, y luego ya caí en razón como hasta ayer, entonces sí, fue algo muy impactante para mí, porque fue algo como que estaba esperando demasiado y todavía me fijaba y me fijaba y no salía nada, y así ya no pasó, pero sí, eso fue como lo más reciente, entonces este me sentí como orgulloso ahí del trabajo y así, y... Sí, son como algunos de los trabajos en realidad que he hecho y los que seleccioné para esto. Gracias. Es. Bueno, hola, yo soy Eric, tengo esta marca que se llama Amo y Señor desde hace más de, bueno, un tiempo. Eh, yo no tengo preparado como cuestiones que sean eh, como mudadas, icónicas, porque, bueno, porque no, pero sí les puedo como compartir un poco de cómo es esta historia que yo vengo, como mi camino para encontrarme con, con lo que es hacer ropa. Al igual que Talaya, yo también vengo de una familia de costureros, mi madre tenía su, su, su cuestión de, de hacer ropa. Y yo utilizaba la ropa como una manera, como una especie de armadura, como una manera de buscar quién era yo. Me gustaba mucho la ropa desde que soy muy chiquito. Como memoria de los outfits que usaba mi mamá, de los outfits que usaba yo desde que soy un, una, un niño muy pequeño. Eh, ahora que soy más grande entiendo que lo que yo andaba era buscando seducir a los demás para que me dijeran quién era yo qué lindo que es usted qué lindo que viste qué guapo qué es esto qué porque yo no tenía una seguridad de quién era yo más adelante digamos que he desarrollado un poco más ese eso eh, ahora entonces les puedo enseñar un poco voy a empezar de una manera distinta porque esto que está ahí es como nace en lo que yo ando puesto que eso digamos que sería lo que soy icónico yo hoy esto soy yo hoy en día que es ropa pensada en absoluta en mi comodidad y ya, en lo que me gusta a mí entonces yo normalmente lo que hago a la hora de hacer mis diseños es la tela es la que me manda yo miro la tela y la tela me dice que es lo que quiere ser porque hay telas que sirven para algo y hay telas que sirven para otra cosa y otras que no sirven para nada <risa> eh, eh, bueno, entonces en ese caso ahí estoy y la siguiente foto pues soy yo enfrente de, de mi tienda eso es digamos lo que ando hoy esto... Eh, como les digo, yo soy muy chapo para hablar, me gustaría que esto sea más una conversación que otra cosa. Si alguien tiene preguntas o intervenciones, por favor me dice, porque así me dan pie a mí para, para irme por alguna rama. <risa> por favor. Bueno, eso es un poco un producto de la experiencia que yo tengo con las tallas y los patronajes y además que la ropa yo la hago pensando justamente en eso. Yo busco los tamaños para que se le vea bien a la gran mayoría de gentes, porque la manera que yo hago la ropa es en mi tienda es una pieza nada más de lo que yo hago. Entonces, claro, a mí me interesa venderlo, entonces me interesa que le quede a la mayoría de gente. Pero eso que usted dice es muy curioso, porque la gente llega a la tienda mía y lo que sea que se le pone, se les va a ver bien. Y bueno, eso es... Soy, soy como un bendecido por ahí. Podemos continuar aquí, porque ya no... Bueno... No, no, esto es súper random, yo no es Agarré tres, cuatro fotos, pero quiero como que vean. Esta y la que sigue, ese soy yo en un vestido, pero eso es por una época en la que... Yo, una época tampoco tan lejana, que sé yo, hace cinco años, cuatro. 6. Eh, en mis procesos creativos yo estuve muy... Me metí mucho en el tarot. Eh, bueno, me gustaba mucho la simbología del tarot y además estaba muy metido en estas cuestiones de Joseph Campbell y los arquetipos y la mitología y aquí y allá. Y entonces, bueno, ese soy yo también en, en el jardín de mi casa con ese vestido. Que ese estampado es un estampado que hice con, con vos con cosas que le gustan, las lunas, las diferentes fases de la luna. Y ahí hice con un vestido de mi vestido de mago, que para mí es como muy importante y tiene un poder bastante particular. y Insisto, por favor, denme letra. <risa> bueno, esto para los Fashion Weeks. Antes decía Talaya que a ella le ha tocado mucho trabajar con lo que tiene eso es un, una cuestión que nosotros, los artistas aquí en Costa Rica, nos enfrentamos todos, que es ese lienzo vacío y con los ingredientes que tenemos, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, a mí también me tocó lo mismo, yo eh, tengo las historias de venir de muy poco, ver y de, de ver qué se hace con lo que uno tiene, y entonces en este Fashion Week en particular, eh, tenía como estas transparencias, tenía unas telas por otras circunstancias que me vinieron, y decidí hacer este tipo de vestidos, seguí la que sigue, porque me gusta mucho, entender. ese es el resultado. Ese es el ser humano con la, con la cuestión puesta, todo con, con telas. Les puedo contar un poquito más: mi madre, en su evolución del trabajo, ella pasó de tener esta cuestión de hacer ropa para niños y así, eh, pasó a tener una empresa que hacía uniformes para empresas. En el tiempo que yo trabajé muchos años con ella, por eso es que yo sé un poco sobre cómo hacer ropa. Eh, eh, cuando todo se fue al carajo yo logré recuperar como un poco de telas de estas de los uniformes que me quedaron y ahí es como yo empecé entonces las telas con las que yo disponía eran estas telas de uniformes y entonces eh, de ahí hice lo que hice con, y eso, esos es ejemplos podemos continuar con otra es que viene, ahí viene otro eso es en el Fashion Week que también son puras telas de uniformes pero me gusta enseñar el, y donde está el dibujo, ¿no está Aquí. No, ese no es el dibujo, ese. Ah, no Bueno, ya aparecerá, pues ya aparecerá el otro, pero este, digamos, este, ese con ese, que es lo mismo. A mí, a la hora de diseñar, me interesa mucho la comodidad. Sin embargo, en esos Fashion Week, yo estaba mucho en la estructura del cuerpo. Me interesaba mucho cómo transformar un poco los cuerpos por medio de la hombrera y hacer como un y bueno, y ahí yo creo que lo logré Eso fue un look A mí me gusta muchísimo lo encuentro muy icónico sobre todo porque el verde el verde es el verde no somos Costa Rica y, y yo vengo pues yo crecí en una finca allá en el ¿cómo se llama? en Siquirres, en el Carmen de Limón imagínense eh, y el verde siempre fue muy significativo y siempre está presente en todas las colecciones que yo hago y en todas las ropas mías, siempre está el verde el verde de Costa Rica, ¿no? Nuestra naturaleza. Continuemos. Ese soy yo. Es que esto lo puse porque sí es una cuestión como icónica. Ahora yo no me he visto así, pero durante toda mi vida así es como yo me vestía. Con puros trajes. Me gustaba mucho esta cuestión del traje y de verme mejor y de esto y del otro. Que viene relacionado con esto que yo decía antes de andar eh, proyectando una imagen para que me dijera quién soy. Que me diga, oh, qué lindo, qué elegante. Sí, sí, sí. bueno lo, lo lograba pero digamos que la cosa no va sí, por ahí si te hubiera echado el cuento definitivamente pero apuestísima. <risa> sí, era, era, como... sí, era, era un poco como italiano, como... era un poco intenso la verdad sí, y bueno este es otro de los looks que ahora ya viene más relacionado a esto que me gusta a mí, que es la comodidad completa Ahí este dibujo lo hice porque hace unos calores muy impresionantes, han estado haciendo muchos calores. Este es un diseño de este año, creo, ¿verdad? es de este año y es que me cayó en las manos una tela hilada a mano eh, por unas personas en, en El Salvador, así como telar a mano este que es aquí de, de cadera, como un verde iridiscente precioso. Y con estos calores, esto es lo que se me ocurrió hacer, y la siguiente foto pues va a mostrar lo que quedó, que es eso. es muy lindo, pero ya se fue. ¿Es el chico que está modelando? Sí, esa es una persona como famosa en los modelajes ahora, creo. Sí. Eh, y sí, eso quedó muy bonito. Bueno, esto, eso es parte también de otro Fashion Week, como una tela celeste, el celeste es mi color favorito junto con el verde, me gusta mucho y también siempre hago un traje celeste, siempre tengo algún traje celeste o alguna chaqueta o algo, no sé, el color del cielo o la luz, es, me gusta mucho y puedo mostrar el siguiente para que vean, ese es lo que quedó de eso, eso es un lino muy lindo que hubo en ese momento que encontré, las joyas también, en ese momento este es de un desfile que se llamaba el viaje del héroe, que era esta persona que pasa a través de sus miedos y encuentra un conocimiento ¿verdad? que eso más o menos es la mitología arquetípica del héroe eh, ¿Puedo preguntarme Por favor, tú hiciste sastrería supongo Bueno, pero es que, viene, es que viene eso por esta carrera de trabajar 20 años en una empresa que hacíamos uniformes para empresas y eso es a lo que nosotros nos dedicábamos y mi madre que era una persona eh, con un gusto muy bueno y con un gran conocimiento entrenamos astres mm, para hacer estas cosas claro. y entonces estas personas que, y ya Erick, ¿estas pelos vos las consigues aquí? Muchas las consigo acá, pero me tocó y me toca todavía peinar todos los mm. lugares, que eso me imagino que a ustedes les toca, que van a, bueno, yo en mi caso voy a las tiendas, voy a los lugares y voy casi que con los ojos cerrados y mm -hmm. toco, ah mira, porque es, la, es, es, es el tacto el que el que me manda, luego por supuesto el estampado, el color, la textura, pero primero es el tacto eh, bueno, este es ese muchacho. Este es el dibujo del que viene aquel que habíamos visto antes, ¿verdad? <risa> así que es mis dibujos, que eso es otro cuento, yo no sabía dibujar, a mí me tocó, anecdóticamente les puedo compartir que para una de las primeras, eh, el cuento es así, un poco más específico. En un momento de mi vida me tocó empezar de nuevo de cero a pesar de este background de la madre y toda esta cuestión. Y cuando me toca esto, que no sabía para dónde hacer, me di cuenta que una manera de, de exponer mi, de mi trabajo que se conociera, era como un Fashion Week. Yo no tengo ningún estudio de diseño, yo no tengo ningún estudio de, de artista. Yo no sabía que era un artista, que parte, mi marca fue parte de la ayuda para reconocerme como el artista que soy. Eh, entonces, yo, me pidieron dentro de los requisitos para poder participar en esto, era hacer un mood board. Entonces, tengo que empezar a preguntarle a personas que conocen qué es un mood board? Es esto y aquello y lo otro. Ok, no bueno, lo hago. Ahora, tiene que hacer como dibujos, sketches de lo que va a dibujar. No sé, hijo de puta, yo no sé dibujar. ¿Qué voy a hacer? Entonces, eh, con un iPad que un amigo querido me lo, me lo dio, eh, empecé a jugar. Y bueno, y esos son mis primeros dibujos con el iPad de, de qué es lo que quiero hacer. Y luego, bueno, lo mando a la, a, lo hago realidad eso sí es como un superpoder que tengo que es de, de la creación, digamos que uno hace sí, y ahí está la cosa que uno quiere hacer. Bueno, pero, esto... Pero, ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo, ¿cómo pasa, pasa el dibujo a la realidad? No me que hay una varita mágica. Casi. <risa> <risa> bueno, es que tengo tengo sastrería, tengo estas personas porque yo no soy yo solo. Yo tengo personas que conocen, que por supuesto yo he ido escogiendo y en muchos casos he ido entrenando, que saben cómo se hacen las cosas. Que yo confío en esas personas y gracias a, esos, a esas personas, mi marca es lo que es, no solamente es por mi visión. Este dibujo es como otra cuestión. Resulta ser que no sé si el año pasado a mí me tocó por cuestión de suerte y por cuestión de, no sé, de la vida buena, me tocó hacerle el traje al Mannequin Peace. El Mannequin Peace es una estatua, eh, un símbolo nacional del país de Bélgica, eh, que mi esposo es de Bélgica y entonces por eso es que todo sumaba a una cuestión muy particular. Ahí está, ya señálenlo para que él también ponga rojo. <risa> eh, que compartiendo como una cuestión un poco más íntima pero es bonito eh, cuando él vino a conocerme hace como un año y medio, un año no sé qué eh, nos dimos cuenta que la cuestión tenía que, que seguir y entonces yo ahora sí que voy a hacer yo necesito ir a Bélica de alguna forma entonces lo dije y al día siguiente me llamaron de la embajada de Bélica de Costa Rica en Bélica que tenían este proyecto que si lo quería hacer, y yo inmediatamente lo hice. Entonces esto se lo muestro, porque ese no, es el, no, ese no es el que quedó, sino ese es parte de mi proceso creativo, porque yo estaba diciendo, ahora sí, ¿cómo voy a vestir a este niñito de este tamaño que está orinando y, y que representa cosas para ellos tan importantes? Entonces en un momento yo dije, lo voy a vestir de tu tucano. <risa> de tu Gracias Paula, Gracias. Sí, sí, es que la cuestión es que me pidieron que yo tenía que hacer una, un, un, tenía que vestirlo con el alma de lo que para mí es el costarricense en este nuevo siglo que comienza. ¿Qué es para usted un costarricense para el siglo que comienza? Entonces en un momento pensé que era este.. que lo iba a hacer como un tucancito. Al final esa no fue, y yo creo que la foto verdadera no está acá, está en el Instagram. Porque esa es otra cosa, esas son otras cosas. Si querés pasemos al... al y ya eso ya no. Al Instagram. Sí, a ver si ahí está. Debe de estar por ahí. Verdad, disculpen. Pero lo que sí les puedo contar es que entonces, este proceso creativo para hacer este mannequin Peace, eh, ellos tienen una, una leyenda en la que este pichito... Bueno, no es un bichito, este niño, en algún momento todos los malos llegaron a la ciudad, digamos, y iban a quemarlo todo. Ahí está. Ahí sí, pero no sé dónde está ese bicho. ¿Cómo va? Ahí abajo, más abajo. más abajo, ¿no? ¿verdad? Mucho más abajo. Mucho bueno, más abajo, pero ahí pueden ver el trabajo, ¿no? Un poco. Ahí, ahí, mira, es, es, cosito, es cosito, digamos, esto que está ese ya es el bichito, esos son dibujos o sea, es, pero ya, no, más arriba porque es oeste de la derecha que ese es como ya la ropita ese sí. bueno, sí. más o menos sí. bueno, más o menos lo pueden ver. entonces les puedo como, como, como compartir esto entonces, este niñito eh, iban a destruir la ciudad, los malos llegaron y entonces estaban los toneles con la pólvora y este niño orina la mecha y salvó el mundo. Entonces esa es una de las leyendas del folclore que ellos tienen. Esto viene desde el año 1100, es que es una cuestión, es una cuestión bastante antigua. Entonces yo me guindé de, ese, de esa anécdota y yo quería realmente representar a un niño. Y el niño que nosotros tenemos en Costa Rica para mí es el que representa la educación la educación pública, que para mí es el, el, el verdadero bastión de lo que nosotros hemos llegado a ser como, como República Independiente. Entonces quise representar eso vistiendo esa estatua como, eh, como este niño de escuela. Entonces ahí empieza la primera fase, que es este niño de escuela, que no sé si a ustedes les tocó, pero yo sí anduve con el chorcito azul y la camisita blanquita más corta. Entonces primero le puse eso. Luego... Eh, Viene, es que ahí no se va a ver. Tal vez en, en eso de arriba se ve, pero está muy chiquitillo. Esta. Sí, sí, es esa Que ese ya es el bichito en, vestido ahí en él. El... Bueno, no se puede hacer grande. No, ¿verdad? Sí, sí, bueno, disculpen que no me preparé Se sí, da en Instagram. Exacto. Bueno, pueden seguirme en Instagram, todo bien. Sí. Ah, bueno. bueno, ahí más o menos se ve. Pero entonces le puse este chalequito, porque también lo vi como muy muy pobrecito, con solo la cuestión de la escolita, ¿verdad? <risa> es que imagínense, yo tenía un poco como de responsabilidad porque quería representar a Costa Rica lo mejor posible. Aparte de que a mí me gusta hacer como un evento al año, llámese Fashion Week, llámese esto, para jalar la atención del mundo para que vean que yo sigo vivo. O lo que <risa> Y entonces le puse este chalequito, porque ese chalequito representa para mí el trabajo de los señores de junto con el chonete del chonete, del chonete, ¿verdad? Que, que todos conocemos, que se lo hice ahí como para que combinara con los adornos de Costa Rica. Y ya, me saqué un 100. <risa> eh, si tienen alguna pregunta, por favor, mm, mm, sí, eso. O si no, Gracias. el espacio, ¿verdad? Si alguien quiere como cualquier comentario, preguntarles algo, directamente Pero no todos. <risa> ¿Eh? sí. Quiero decirle algo a valla. Este, uno cuando, cuando cuando ve fotografías, bueno, yo, yo, yo hago fotos también, ¿verdad? Eh, uno como que le agradece a todo el team, ¿verdad? Todo el crew, porque la que peina, la que hace las uñas, la que el, el, la de las luces, ¿verdad? Eh, todo, ¿verdad? Todo un equipo de, todo un, un montón de personas en una producción. Pero yo siento que ustedes, desde de la vieja escuela, ¿verdad? De, de Costa Rica, les, to <risa> <risa> de ofender, les, les tocó hacer todo. Así ustedes que... sola, ¿verdad? Todo, todo. Todo, todo, todo lo, lo, le tocó hacer todo. Y si se ve ahorita de arriba, de pie a cabeza, ¿usted? bien, José, me hermosa. Pero, en la escuela no. Pero sí, sí, si, si Clásica. Tocó, si sí, sí te tocó hacer de todo maquillarte, peinarte coserte, promocionarte todo, absolutamente todo y otra cosa, bueno yo, si hablamos ya de transformismo que no es el tema pero bueno este, obviamente yo no era esto cuando empecé hace 27 años era una cosa muy fea, muy fea, muy fea pero tenía talento y eso es lo que hace que uno sobreviva y es lo que hace también que descubra o que, o que pula porque uno los trae otros talentos y entre ellos está por pues, la producción del vestuario. Eh, uno tiene la cuna. Yo sí sabía dibujar, pero no. Porque también así con el, con, el, con el don del dibujo, de la pintura. Y creo que eso me ayudó un poquito, a pesar de que yo no hago diseños. Los, los hago aquí, en mi cabeza, que todavía no está atrofiada por el alcohol y las drogas. Y funciona bien, creo. Usted? Sí, por eso digo, sí, pero no sé, bueno, yo creo que sí sé coser, no me he pinchado un dedo. Así que, todavía funciona. Este Le toca, bueno, yo creo que tiene, es muy rico poder decir que no hizo falta influencia de internet, que no hizo falta influencia de... Eh, y hubo mucha influencia de artistas grandes, Madonna, como lo dije hace un rato, Grace Jones, en fin, mil artistas, cantantes. Pero nunca hubo un momento para poder copiar a otra. Porque no había a quien admirar, excepto a mí misma. Modestia, perdón. No es en serio, no, es en serio. Y entonces, eso te obliga a crear y te vas acordando de las cositas que mi mamá me enseñó a coser a mano, mi mamá me enseñó a hacer una camiseta. Y básicamente, un vestido que es una camiseta hecho de otra forma. Entonces, una vez sabes hacer una camiseta, te puedes tirar a hacer otras cosas. Le he eché a perder muchas telas a mi mamá, pobrecita mía. Sí, me castigo mil veces, pero así aprendí, dicen que echando perra se aprende y aquí sigo aprendiendo. <risa> <risa> Hay un aplauso por favor. qué ¿No? bueno, así, así. <risa> como que parte del proceso como les frustra más o y qué parte les gusta más? Del... Yo, no, unida a esa pregunta, porque quería saber un poquito también, si en el proceso ustedes tienen como algún tipo de ritual. Yo soy arquitectura y me acuerdo que cuando iba a hacer planos, me encantaba poner música, cierto tipo. O sea, como que tenía un ritual antes de presentarme y dibujar planos. No sé si esto era un espacio parecido. Eso es... Pues. Pues, este, bueno, la pregunta que era lo más frustrante, el primero. La primera. Ah. Eh, bueno, yo pienso que tal vez a veces es cuando, en mi caso lo más frustrante es cuando visualizo algo en mi mente, pero pues ya a la hora de hacerlo no queda como a la primera, entonces tengo como que volverlo a hacer y tal vez no queda a la segunda, a la tercera o nunca, pero, este, o sea, como eso de que, no sé, yo tenía algo en la mente y ya no no quedó como quería o es algo como completamente diferente, pero siento que tal vez eso me abre una puerta al ver algo diferente, crear como alguna otra cosa, hacer una modificación o algo, y puede quedar como más chida. Y siento como que algunas cosas han salido de errores, no sé, como que me quedó una costura mal y digo como, puedo aprovechar esta costura para hacerla aún más mal y darle como un volumen a algo o así, o como, no sé, hacer como alguna variación o un cambio con algo que tal vez no quedó como quería. Pero sí siento que es como eso, como cuando hago algo y no queda, o también a veces, eh, como lo comentaba ahora, ¿no? que Rica pues, cuesta mucho conseguir algunos materiales o cosas que uno tal vez tiene en mente, entonces sí hay que ver cómo uno modifica, o la tela, o los materiales para darle como ese estilo, o esa forma que uno quiere, pero sí, sería como eso. Sí. Yo podría eh, secundar lo que usted dice, porque realmente frustraciones... No, no, no padezco porque de los errores normalmente salen las mejores cosas lo que yo hago cuando se cometen errores como usted dice si esa costura salió así y era así pues la continuamos a ver qué pasa y eso es una manera muy linda de ejercer la creatividad no solamente con la falta de materiales sino también con los errores como aprovechar y capitalizar en el error no quedarse ahí eso es una manera de poder fluir en todos los aspectos, no solo en el diseño. ¿Y cuál era la otra pregunta que hizo? ¿Cuál es el no, yo no tengo rituales. la ¿no? No, no, no tengo ni rituales, ni horarios, ni fecha en el calendario. Yo digo mi ritmo ahí, como se dé. Comer. Comer, comer es el ritmo, eso sí. ¿Qué? Ah, perdón, talaya Bueno, este... La misma frustración de, de, de, de este niño maravilloso es llegar a una tienda y no encontrar lo que necesitas. Pero, como dije en un principio también, uno se ve obligado a hacerte tripas corazón, así como empecé, donde no había nada. No, no había, yo no tenía dinero. Es más, no sé cómo empezar a hacerme realmente, porque yo no tenía, dinero, no tenía trabajo. Yo empecé a hacer show a los 15, y a ganar dinerillo a los 17. Y yo siempre hacía mis vestuarios, siempre hacía cosas o, o me inventaba. Y ahí es donde viene la clave de convertir la frustración en un impulso, o un trampolín para brincar a la creatividad. Entonces, si no te, si no consigo ninguna puta tienda, gracias a Dios, uno tiene cerebrito, que sí funciona, ¿ves? Sí funciona. Se pone a crear que cómo soluciono esto. Pues lo hago yo. No consigues un, un, un animal print, lo pintas tú, eh, y así creo que, que es como, ¿cómo se dice esto? Como la alquimia, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, conviertes una cosa en otra. La frustración en, en, en impulso para crear, para ser, sí, obligarte a ser creativo. Entonces... Vamos a aprender juntas, hermana. Y quiero que me vistas algún día, por favor. Y tú que me desvistas? No, no, no, me no, no, así. no, no, alcohol. no, no, no, si tengo el ritual, Ay, qué bueno. y yo siempre para, siempre, siempre, siempre, ya sea para maquillarme, para depilarme, para hacer, no para hacer diseños porque no los dibujo, pero sí cuando estoy cosiendo, siempre pongo el disco Erótica de Maduro. Ay, qué bueno. No sé por qué, sea, por puta. <risa> ah, se hago el Pero, pero es, es que me, me inspira, no, no entiendo, todavía no he entendido por qué. Pero siempre desde, desde, desde que salió el disco. Y te das el disco. Obviamente, es que sí. Casi que lo grabé yo. La para, para Ahora ya pues obviamente con YouTube, ¿verdad? Porque ya no me funciona. Pero siempre es el disco erótica de Armadona, siempre para todo lo que sea creativo. O, o cuando estoy construyendo algo, es eh, es un es un ritual. O sea si no lo pongo no brillé. Ni me brilla el cerebro cuando estoy... Algo me sale mal, que me... Que, yo qué sé, se me fue una costura o lo que sea, y es porque no tengo el disco puesto. Y me doy cuenta, en serio. Es como una cumba, raro. <risa> tengo mucho que agradecer a de Madonna, la verdad, que sí, con ese disco. La no sé si a mí me Hoy por hoy, viernes. Eh, de aquí para adelante ¿Qué, qué les está nutriendo y para dónde quieren ir? Yo qué va? ¿Quién quiere que el igual se ¿sí? ¿Aquí soy yo? Eh, eh, puede repetir la pregunta, por favor? como que, ¿Qué querés hacer ahora? Como para adelante. como ¿Qué te gustaría hacer? ¿O qué es lo primer que se te viene a la eh, bueno, creo que lo que ahorita tengo en mente y lo que quiero lograr es como poder expandirme como más comercialmente porque tal vez eh, en un principio como que para mí no sea sé, como hacer algo bonito para la foto y así y ya, entonces realmente quiero como vivir de esto y que la gente pueda como tener más acceso a mis prendas y eh, eso como que poder comercializarme y lograr como abrirme como fuera del país y así entonces eh, sería como, como eso creo. Gracias. Okay. Gracias. Por supuesto que también vuelvo a secundarte. Lo que nosotros, por lo menos lo que yo quiero es poder seguir haciendo lo que quiero, perdón, lo que hago de la manera que lo hago y para eso. Necesito continuar con el apoyo que he tenido. Entonces, eh, lo que quiero es poder seguir teniendo eso y poder hacer las cosas de la manera que lo hago. En mi, en tener, tengo mi, mi, mi tienda, en, en Barrio Escalante, en eh, quiero poder tener esa libertad que tengo de poder hacer las cosas a mi ritmo, eh, tengo mi atelier, lo tengo en mi casa, tengo también mi showroom y mi tienda en mi casa, tengo mi jardín, tengo mi perro, sí eh, eso, yo quiero poder seguir teniendo esta vida que tengo y poder tener la gracia de vivir de lo que yo imagino, esto es bueno, una bendición, pero suyo. Perdón, perdón, eso está mi manager mi Este, es que estoy muy, muy cachonda. Perdón, perdón. Lo mismo. Qué bonito, qué bonito. Y si ustedes lo están viviendo, qué bonito poder decir. Estoy haciendo lo que amo hacer. No cualquiera tiene esa, esa ventaja y esa bendición. Amar lo que no hace es lo más grande. Eh, y, y disfrutarlo, no solo amarlo, sino disfrutarlo también. Es un, es un trabajo muy tedioso. Ya se digo, me cago en la puta, no quiero seguir esta mierda, me lo pedí Pero es tan gratificante pensar que estas manitas eh, hacen todo esto. Es... es es nada más, mi deseo es continuar y que nunca me dé artritis. <risa> Para poder continuar creando de la nada y lo, que, lo que hacemos. Qué bonito es poder, poder decir, hago lo que quiero, lo que me gusta hacer. Entonces quiero seguir por ahí hasta que el día que me muera Espero que sea guapa y joven. <risa> ¿Algo más? Bueno, no sé si alguien más. Sí. ¿Ha Había algún momento donde dicen que puedes hacer esto votado, no lo voy a hacer más, y pensar en otra posibilidad. Y si es así, ¿de qué se han agarrado para no hacerlo? Para seguir en el proceso. Yo voy a aprovechar que estoy calentita y decir que la semana pasada lo pensé. Dije, no, ya, basta. Porque después de la crisis de la, de la pandemia, por la cual estoy en Costa Rica nuevamente, eh, ha sido muy difícil levantar. Encontrar que la, yo, que me dedico a hacer vestuarios de espectáculos y disfraces eh, y todo cerrado, no hay espectáculos, no hay Halloween, no hay eventos, es muy frustrante, no puedo, porque yo no yo me puedo poner a hacer no, camisetas y vender, mi mamá es costulera de barrio, entonces ella trabaja haciendo arreglos, pero no es algo que me, hace, que me haga sentir, a ver, no por verlo como algo menos pero no son cámaras que, que me que me llene. Entonces, he estado promocionando el, el, que, que vengan los clientes para este Halloween durante dos meses, que años atrás empiezo a trabajar en julio para Halloween, y, y la semana pasada dije, ya, mira, no, me voy a tirar la puta otra vez. <risa> Trabajaba en otra esquina. Pero, pero, cuando veo lo que tengo en mi habitación, Todas estas cosas digo, no, o sea, es tan tonta, o sea, está bien, lo, lo de puta deja, pero esto deja otra cosa y es satisfacción. Muchas veces los artistas, sobre todo, yo me considero un artista bohemio, o sea, no me importa si no tengo un 5 en la cartera, que de hecho no lo tengo, luego paso el sombrerito. Pero ver, llenarse uno de ilusión con lo que uno hace. Es, el, es la gasolina para, con, para continuar entonces yo creo que no, uno, uno por más que tenga obstáculos y diga no más ya estoy arte es que tu naturaleza te, te empuja a seguir ya ni, ni siquiera lo piensas cuando te ves ya estás sentada en la máquina otra vez eh, entre otras cosas <risa> <risa> <risa> qué necia yo cuando voy este video me es la ya qué necia a ver si sí consigo mamá amor la que no llora eh, sí la que no llora no mató ¿no? <risa> eh, bueno, volviendo a la pregunta. Este creo que bueno, es muy seguido que a veces uno le dan como esos Ataques ahí de que uno dice como quiero dejar todo votado, pero sí realmente como dice Talaya, uno o sea, ve como lo que ha hecho, lo que uno tiene alrededor, como lo que ha construido y lo que le ha costado, entonces es como. O sea, no puedo dar todo de la noche a la mañana y sí lo he querido hacer en algunos momentos, pero o sea, no, no vale la pena. Y siempre creo como que hay que pensar que uno siempre está, puede seguir haciendo como más cosas e innovando, haciendo cosas nuevas. Entonces como que no se puede desperdiciar todo lo que viene por delante. Entonces como que eso me motiva a pensar que otras oportunidades pueden llegar y así. Amén. hola en mi caso, claro, no, no, no he estado exento a, a sentir que el camino que estoy tomando no es el camino adecuado. Por ejemplo, eh, me pasó que durante bastante tiempo me sentía muy culpable de estar haciendo moda, digamos. Porque yo entendía o sigo entendiendo la moda como esta cuestión en la que te quieren hacer ser una persona que vos no sos, entonces te venden ahí en la publicidad que si te fumas este cigarrillo sos este hombre peludo y, o si te pones esta ropa sos aquella mujer preciosa y hay, si hay algo que está alejado de, de, del concepto, de lo que es la ropa que yo hago, es eso entonces me sentía como un poco como culpable de estar participando en eso pero luego en mis procesos ahí meditativos pues me doy cuenta que que el ser humano tiene frío y tiene pudor, o sea la ropa es algo que se necesita entonces de ahí me guindé en, es, en, en, en ese impasse que tuve como para bueno, no no yo tengo todo el derecho de hacer lo que yo quiero hacer y ahí he seguido eh, bueno yo también he tenido otros momentos en los que he dicho pucha no tengo cinco partidos por la mitad, qué voy a hacer pero luego me recuerdo que siempre llega ese cinco siempre llega ese coñón para luego quebrarlo y, ha sido así y eso me he guindado de estas ganas mías de poder crear desde niño yo siempre he tenido como un eh, un faro digamos allá en la distancia que me guía que es la belleza es la búsqueda de la belleza, la búsqueda del equilibrio y creo que eso es lo que me ha permitido a mí eh, ante los vaivenes, digamos, de los vientos y las tormentas o lo que fuera de estar ahí, hijo de puta, allá ahí voy No sé si alguien más, si no, le tengo una propuesta. La propuesta, no, podemos, la propuesta es, haría la neta como un cierre chiquitito, pero más bien es como romper esta dinámica de este espacio. Y todavía falta una media hora para que cierren, entonces más bien les invitaría como que socialicemos. Como, con musiquita, virrita, y que más bien ya ustedes pueden acercarse a las personas invitadas. Y tocarnos. Y, con... <ríe> y aprovechar la salario para tomar fotos también. Empieza por aquí. Entonces nada más, quiero ir tratando de terminar como una cuñita rapidita para mañana. Este, este proyecto son seis intervenciones, ya ayer iniciamos, esta es la segunda. El día de mañana hay una tarde de café, por si quieren pasarse, de tres a 5 vamos a tener eh, unas mesitas, un cafecito, cuatro personas que también para mí es muy importante, eh, darle un espacio a las personas mayores de la comunidad queer. Entonces, el día de mañana va a estar Doña Lourdes Madey, que es una activista feminista, con una voz poderosísima, ella estaba involucrada en movimientos sociales organizados de, de los años 70, finales, 80, 90, estuvo, bueno, ya no la conocen si bien, va a estar también Dayana Hernández, la fundadora de Transvida, eh, con, acompañándonos, va a estar Don Rodolfo Leitón, que es un señor que tiene 30 años, de vivir como VIH, entonces viene a un poquito también con su experiencia viviendo en los 80 como VIH, en el puro, en el poder de la pandemia, y este, viene un grupo de Maduro CR, que es un grupo de señores homosexuales que están organizados y hacen actividades muy bonitas. Entonces, también tengo como compartirnos. Entonces, si quieren darse una vuelta y tertuliar con estas personas, creo que llevan mucho que con Quiero que te antes, porque tengo que fumar un y ya como estoy. Eh, quiero, por favor, pedir un fuertísimo aplauso a la gente de Teorética. Sí, porque se han movido mucho, se han movido mucho para hacer esto y, y que es muy importante, que se le dé a gente tan talentosísima. Eh, así que muchísimas gracias de verdad, mi amor. Gracias por el espacio, gracias a todos ustedes, por, por el recibimiento, por las piras. Y, ah, por ponerme, sí. Pero no si quieren saber, muchas gracias. Talaya. Con mucho cariño, lo estamos haciendo. Yo lo puse en algún momento, creo que no, no importa. Pero sí, es un proyecto con mucho amor, mucho amor, de verdad. Pero sobre todo, mucha resistencia. sobre todo en este contexto en el que estamos ahorita político viviendo. Con esto. No voy a hablar, pero ya saben. No, no voy a hablar porque me amargo. <risa> si quieren, Si quieren hacer el programa de la otra semana que hay una actividad de jueves de cuido el viernes amigo, pues, también vamos a tener un panel con gente muy creativa que por ahí está Miguel, que ya lo vi que es de gente que trabaja en la industria de la belleza y el sábado cerramos con un fiestón y hay talleres todo el día para que vengan, taller de maquillaje y drag taller de ballroom de varias categorías por si quieren venir a hacer runway ballroom entonces invitadísimis y nada, y un fiestón <risa> también entonces en la noche after party en Rollosas también invitadísimas desde ya sí todo entonces es... nada muchas gracias por el tiempito y agradecerles yo les tengo aquí un detallito de agradecimiento y por favor un aplauso